Buenos días. Los contagios se ralentizan en Asturias por lo que el gobierno no prevé la sobrecarga del sistema sanitario. Si el plan diseñado por cuatro asturianos ha sido probado con éxito en un cerdo y espera ser validado en los próximos días en Eluca. Los asistentes y las medidas de la de Sanidad ante la crisis del coronavirus. Dentro de Villasartes. Hola. Hola. Hola mascarillas. Sí, vas a hacer mascarillas. Y mira, como que saque dos. Ah, bueno, pues sí. Para nosotros, pues yo el viernes tengo que ir allí, mira, con poner... esto. Vale, con mi entreco puedo hacer.